busqué para musicalizar el bloque y hay mucha música eh, que menciona que recuerda, que reivindica a, a ese personaje y a otros, obviamente Martín Miguel de Güemes, uno de los eh, próceres que uno, creo que no sé si no es el único que murió en combate y además uno que soñaba con la patria grande y que fue indispensable para las batallas de independencia en eh, la República Argentina, asesinado por una tremenda traición el 17 de junio de 1821. Hoy se cumplen dos siglos de su paso a la inmortalidad. Y tenemos el agrado y le damos la bienvenida al uh, historiador Daniel Escotorín, es presidente de Unidad Popular de Salta eh, y uno de los investigadores que más eh, también es consultado en estas fechas para hablar de una figura tan importante también y federal como lo es Martín de Güemes, eh, que además, eh, Martín Miguel de Güemes, que además está, viste siempre te lo ponen como que era un caudillo, un gaucho, y era un general, era un dirigente popular. Eh, Daniel, bienvenido aquí al aire comunitario de Radio Estación Sur. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar hoy día comunicado con ustedes desde acá, desde la provincia de Salta. Eh, sí, la verdad que hoy es un día bastante especial acá para, para los salteños eh, y hoy ya también además con el reconocimiento nacional que se está logrando, se ha logrado a partir de la implementación del de un feriado nacional, ¿no? que este, en todo caso para el resto del país va a ser el próximo martes, si, mal, eh, no, si no me equivoco. Pero bueno, eh, tiene que ver con un poco esto que, que vos decías, ¿no? Esta, ¿Cómo se lo ha etiquetado a Güemes a lo largo, fíjate vos, de prácticamente un siglo de, de historia, de trayecto, de, en todo caso de un posicionamiento también político, ideológico? ...con lo cual Güemes eh, había quedado casi relegado al rol de un prócer provincial... ...un prócer regional, eh, Pacho Donas decía eso, ¿no? Hace tiempo que eh, Güemes estaba en el, Olimpo, en el Olimpo de los próceres B... ...y como que ahora eh, hay toda una nueva uh -huh. eh, una revisión sobre lo que fue su, su rol... Tan, ...tan necesario en lo que fue la, la lucha por la independencia... ...y que prácticamente hoy ya está a la, a la par de lo que son los, nuestros héroes... ...nuestros próceres nacionales como San Martín como, y como Belgrano. Un, me parece que completan un trípode eh, imprescindible para, para entender... ...lo que fue la gesta de emancipación, pero también en esa emancipación... Eh, ...este sueño de una, de una patria grande recordemos que eh, para explicarlo rápida rápidamente ¿no? el, el proyecto sanmartiniano que es como se lo se lo conoce eh, implicaba ya no llegar a Perú al centro digamos político de, de los españoles eh, por, por el norte, por el Alto Perú, sino a través de Chile primero y a partir de allí hacia, hacia Perú. Pero para eso también estaba pensado como una especie de movimiento de pinzas <ríe> donde era necesario asegurar este, esta región que ya había fracasado con sendas, eh, campañas que se conocen en la historia, ¿no? como las campañas al Alto Perú, y, el, y es ahí donde el rol de, del general Güemes bueno, toma un papel fundamental, primero desde el punto de vista defensivo, pero luego también ofensivo, es decir, con la necesidad, la posibilidad de proyectarse otra vez hacia el, hacia el Alto Perú, y así es donde en todo caso comienzan a jugar las disidencias, las diferencias políticas, eh, esta, estas disputas que ya existían entre el centralismo porteño... Eh, y esta mirada que tenían en relación a, lo, a, la, a las autonomías provinciales y al rol que estaban jugando algunos caudillos eh, de, de las regiones, por caso uh -huh. Artigas, el más conocido en cuanto a la disputa que tenía con Buenos Aires, y Güemes también va a ser visto en algún momento como un posible eh, alguien cercano a la... A, Artigas, con lo cual también va a generar muchos conflictos políticos e incluso también militar. Bueno, esto es un poco lo que hoy se está revisando, esto es lo que hoy a nosotros nos permite pensar en este Güemes Procer eh, a nivel nacional, y lo decía hoy también, ya creo que aparece el desafío para los próximos años, para las próximas generaciones de historiadores, el de pensarlo a Güemes como parte de, esta, de este sueño, de esa construcción, de esa gesta, frustrada, en todo caso se quiere, de una de una patria grande latinoamericana. Sí, y, y no solo una patria, eh, pensarlo también desde esos lugares, ¿no? Eh, pensaba también eh, todo lo que implica para los movimientos populares que los caudillos, o sea, lo que fueron los caudillos en ese momento, ¿no? Bueno, recién la, la negra Sosa, en voz de la negra Sosa, escuchábamos esa canción diciendo que no salían a pelear solo los varones, sino que salían mujeres, que salían jóvenes, eh, también por, por una gesta independentista, eh, y todo lo que tiene que ver con los gauchos, la figura del gaucho en, en esa época histórica. Sí, a ver, eh, es importante también, está bueno lo, lo que decís, es cómo eh, aparece eh, la revalorización de estos nuevos eh, sujetos, actores, actores históricos. En el caso de, la, de las mujeres hay un personaje muy, muy particular que también forma parte de, esta, de este olvido, de este relegamiento que tuvo, que tienen muchos personajes eh, y actores eh, históricos. Eh, me estoy refiriendo a la uh -huh. hermana de Güemes, a María Magdalena, uh -huh. eh, más conocida como uh -huh. Macacha Güemes. Tuvo un rol importantísimo porque Güemes es elegido gobernador en 1815 por el cabildo de la ciudad de Salta, que además también es el primer gobernador elegido por las autoridades locales y no por mirá, Buenos Aires, eh, además en una especie de cabildo abierto, eh, una, un momento muy similar digamos, a lo que fue el 25 de mayo, ¿no? con una movilización popular, con, el, con los gauchos en las afueras de, del Cabildo, eh, apoyando y presionando para que Güemes sea electo eh, gobernador de, de la Intendencia de Salta. Güemes en ese momento venía de un gran triunfo militar puesto del Marqués, que de alguna manera salva lo que era casi un seguro fracaso otra vez de una expedición del Ejército del Norte a mando eh, del General Rondó en su retorno, puesto el Marqués está, estaba en el digamos, al norte de, de Jujuy, cuando retorna, pasa por Jujuy, se apropia de unos centenares, unos seis centenares, seiscientos fusiles. Y eso va a generar un conflicto con, el, con Rondó, que le va a reclamar la devolución de esos fusiles. Bueno, me dice, no, esto es, esto es, esto es nuestro, nosotros somos... Parte de, eh, de esta de esta vanguardia militar, y por lo tanto, nosotros eh, tenemos derecho al usufructo de estas armas. Uh -huh. eh, retorna falta, y así es donde, por eh, la actuación de, de Macacha, eh, como una especie de, se quiere, de operadora política, eh, va a permitir que Güemes sea elegido por el, por el Cabildo. Eh, ella y también su, su otro hermano Juan Juan Güemes. Eh, y en ese, pero en, digo, en, es, en, en, esas, eh, en esos momentos donde Güemes no estaba la mayor parte del tiempo, hay que decirlo, en la, en la ciudad de Salta, quien se encargaba de los asuntos políticos de la, de la ciudad de Salta era, era su hermana. Mm. Y también pensando que cuando hablamos de los asuntos políticos, pensemos que eh, no toda la, la dirigencia política, por decirlo de alguna manera, la élite. Eh, política salteña, estaba de acuerdo con el, con el mandato de Güemes. Esto tiene mucho que ver también sobre el, sobre el desenlace de su, de su vida, ¿no? Claro. Eh, a partir de que Güemes es elegido gobernador... Sí, perdón. No, no, no, que el desenlace también es, eh, es muy particular y, y es algo que por ahí yo hoy, hoy lo pensaba más temprano, ¿no? Esta cosa que tiene que tuvieron los realistas y que tiene el imperio siempre, ¿no? que, que tiene una continuidad, eh, pensar de que eh, con matar al líder van a detener un proceso revolucionario, las ideas, la representación, cuando en realidad eh, siempre... Eh, más temprano que tarde se termina eh, se termina multiplicando, tal vez no en la figura tan fuerte tan como fue Güemes, sino en, en las ideas y, y en cómo queda grabado en, en la memoria popular esa, esa persona. Sí, efectivamente. Bueno, una cuestión muy, muy interesante es que la, la actuación de, de, de Güemes eh, lo, que, lo que produce es toda una, una movilización social, eh, los sectores campesinos del Valle, del valle de Lerma, eh, de alguna manera comienzan a ser parte ya activa de, de, esta, de, de esta gesta. Y eso me parece que también tiene que ver no solamente con la cuestión de la independencia, ¿no es cierto?, de la lucha por la, por la independencia, por la emancipación política, sino que también con las ansias, con las expectativas que se, que se va a generar dentro de la propia sociedad. ¿sí? A ver, la mayoría de los gauchos eh, eran, por supuesto, eran hombres humildes, hombres de campo, eh, que, que arrendaban la, las tierras, el mestizaje. Y son ellos, digamos, los, los, los protagonistas de, eh, de las luchas de, de Güemes en esta, en esta región. Frente a eso es que Güemes va a tomar una, una serie de, de medidas en beneficio de ellos que se lo conoce como el fuero, el fuero gaucho. Por ejemplo, eximirlos del pago de arriendos y, por otra parte, sacarlos de la jurisdicción de la justicia ordinaria frente a cualquier situación, digamos, de digamos, que, tiene, que tenga que ver con la, con la justicia. Entonces era tal el nivel de, de protección que tenía que, que, que tenían estos gauchos que le generaba a la élite un, un malestar un malestar permanente, además de las exacciones económicas, las contribuciones forzosas que el propio Güemes le implementaba, les, les impuso a los, a los comerciantes, a los sectores más ricos de, de, nuestra, de, de, de, de nuestra ciudad. ¿No tendrá eso que ver entonces con esa forma de recordarlo? Pregunto al aire. ¿Cómo, perdón? Que si esas condiciones justamente, que son parte de discusiones incluso de hoy, digo, por eso capaz que no se lo puede recordar, o no se lo busca recordar, como mucha parte de nuestra historia, ¿no? Un, como siempre un recordar muy acotado, muy limitado, eh, incluso como dejando... Eh, no sé, pienso eh, que hoy veníamos hablando en el programa sobre educación, ¿no? Y se sigue reivindicando a Sarmiento siempre, por más que sus grises hoy por hoy sean más predominantes que, que sus luces, y esto que decís del de derecho del de arrendamiento de la tierra, de los trabajadores de campo, del gauchaje, es un derecho que incluso hoy está en discusión. Pero totalmente, bueno, es que, es que tiene que ver con esas tensiones políticas y sociales que se desencadenan a partir de la revolución y un poco como, eh, como, decía, como decía recién allí, me parece que eh, la muerte de, con la muerte de Güemes ellos intentan eh, resolver esa, es, esos conflictos y no, lo, y no lo van a lograr por lo menos en el, en el corto plazo porque después de, de la muerte de Güemes van a, van a continuar eh, lo, los conflictos, eh, la disputa por, la, por las tierras, eh, incluso, y vuelvo a, a la figura de, de Macacha de Macacha Güemes, eh, luego de la, de la muerte de Güemes, un se el sector más conservador, si se quiere, dentro de, de, lo, de los piollos, y que luego a, se va a vincular con, con la facción unitaria, eh, va a, a encarcelar a Macacha, a Macacha Güemes, porque ella también estaba muy identificada con, lo, con el gauchaje, ella también era conocida como la, la madre del pobrerío. En esta, en esta situación se da un, un, un conflicto político muy fuerte en septiembre de 1821 que se la va a conocer como la revolución de las mujeres. Macacha está, está encarcelada junto, junto con su madre y los gauchos prácticamente van a tomar la ciudad de altas, se van a producir enfrentamientos, saqueos, eso, son esos hechos que, que prácticamente quedan al margen, desconocidos o eh, ocultados por la, por la historiografía clásica. ¿no? Por eso es interesante pensarlo a Güemes, como a la mayoría de, lo, de los próceres o, a, o al proceso de esa, de esa época, en un contexto mucho más amplio, no solamente desde lo estrictamente militar y la pelea por la, por la independencia. La independencia, como en la mayoría de las regiones, en el Alto, en el Alto Perú, en el litoral, también en Chile, bueno, en la mayoría de, de, de nuestro continente va a despertar esas ansias de igualdad, ¿no es cierto?, que además formaba parte de las promesas que venían eh, de parte de algunos sectores eh, que, bueno, que justamente se habían comprometido con esta, con, con esta causa. En, esa, en esas contradicciones, en esas pugnas, bueno, Güemes claramente va a tomar partido por, su, por sus gauchos y bueno, en, la, en esa etapa que va a culminar con, con su muerte, en mayo de 1821, se va a producir lo que se conoce como la revolución del comercio. La, los, la clase alta, la, la, la clase, este, la élite salteña, la parte sana de la sociedad, como se, como se autodenominaban ellos, eh, van a hacer un, un gol, una especie de golpe institucional en el Cabildo, los van, los van a, a destituir. Y bueno, en, en ese manifiesto a, a Güemes lo van a comparar con Nerón y con Calígula. Dicen, se están librando del yugo del, de, de este, del cruel Güemes. Sí, sí, sí. Fíjate vos la terminología, cómo ellos este, lo, lo dibujan, lo describen a, a Güemes. Bueno, esto sucede... Es 23 de mayo de 1821... ...Güemes que estaba en Tucumán... ...enfrentado en ese momento con el gobernador Araoz ...retorna, bueno rápidamente... ...recupera el control político... ...pero una parte de, eso, de, de esos conspiradores... ...logran escapar hacia el norte, hacia Jujuy... ...donde estaba el general Olañeta, el español... ...y ahí es donde se va a armar esta conspiración definitiva... ...cuando ingresan a Salta... ...los españoles, una partida de 400 soldados acompañados, apoyados por parte de estos sectores de la élite salteña. Los cipayos de siempre. Eh... Digo, ¿Cómo? Digo, digo, los cipayos de siempre, ¿no? la élite salteña. Argentinos eh, aliados con gente del exterior... ...para proteger sus propios intereses. O sea, la, la, la historia parece que siempre fuera cíclica, ¿viste? Es lo mismo, Siempre son los mismos sectores los que se alían con gente del claro. exterior... ...para para también para también tratar de, de erradicar la, las gestas populares. Sí, sí. Pensar la muerte, la, la muerte de Güemes... ...no se la puede pensar solamente desde lo que fue su, su pelea... ...sus batallas contra, el, contra los españoles, contra los realistas es herido en una conspiración de la oligarquía salteña con los españoles. Bueno, de allí es que es herido ese, ese 7 de junio, se niega por supuesto a ser atendido por los españoles que le ofrecen médicos a cambio de que él renuncie a, a su lucha. Bueno, eh, muy, muy mal herido por supuesto, va a morir y es después, este 17 de junio, que hoy estamos recordando y conmemorando en, en, nuestra, en nuestra provincia. Pero, sin embargo, también vale, vale recordar, hay que contar esto, porque eh, a partir de principios del siglo, del siglo XX, comienza todo un proceso de apropiación de la figura de Güemes por parte de estos sectores conservadores. ¿no? Claro. Eh, cosa que se, se, mantiene, se mantiene hasta el día de hoy. Una bastante interesante es cómo eh, le quitan esa faceta de, de caudillo, etc., que era la, la imagen del de general Güemes y sus campañas contra, contra los españoles, y el perfil de caudillo popular, los beneficios hacia el gauchaje, eh, hacia, los sectores, hacia los sectores populares, su enfrentamiento político-social con, con estos sectores bien, también bien. quedaron de alguna manera este, ocultos, tapados, y bueno no obstante esto, uh, sobre todo a partir de la década del 60, con, la, con el surgimiento de las escuelas revisionistas en la historia, el aporte, bueno, de corrientes como de izquierda, marxista, etcétera, pero también de la escuela de teoría social, de la escuela social, han, nos han permitido tener una mirada mucho más amplia de lo que, es, eh, lo que fue el rol de Güemes y también el contexto social y, y político. Así que creo que eh, a partir de lo, de lo que viene sucediendo en los últimos años, Vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Hoy el gran desafío que tenemos ya es este Güemes como un dirigente político, un dirigente popular, pero también como parte de la gesta inconclusa, por otra parte, hay que hay que decirlo, eh, de lo que, del sueño de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, de Juana Azurduy, Juana Azurduy, que el propio Güemes le va a dar, le va a conferir el título de Teniente Coronela, luego, cuando ella, luego que ella es derrotada en el Alto Perú. Va a llegar a, a Salta con ansias de, de, de conocerlo, porque bueno, ya se, se reconocía el papel que Güemes estaba jugando en esta, en esta región. Además, eh, fíjense ustedes de la mirada completa, orgánica, de la región. No estábamos hablando de eh, el Alto Perú y Salta y Jujuy eh, como espacios divididos. Eran uno solo. Sí. Lamentablemente, después, ¿no es cierto?, estas mezquindades, estos proyectos políticos. Eh, digamos, reitero, mezquinos, ¿no es cierto?, centralistas, hicieron que Bolivia sea un país totalmente separado de Argentina, igual que Perú de Bolivia, bueno, y esto me parece que tiene que ver con ese, con, eso, con ese proyecto político inconcluso. Sí, sí, tal cual. A quien escuchás es a Daniel Escotorín, es historiador, es presidente de Unidad Popular en Salta. Eh, Daniel, ¿qué pensaste? Cuando, eh, no sé, seguramente lo viste, ¿no? Que eh, los gauchos infernales están también participando de los protocolos presidenciales acá en la Casa Rosada. Y bueno, y dada también los 200 años del de paso a la inmortalidad de Güemes, hay, como vos decías, un, un retomar de esta figura y de pensar no solo en su faceta militar, pensarlo como un dirigente Pensar también el proyecto político ¿no? de, de Güemes Pensar también, la, es, es muy lejano para decirlo abiertamente y ahora Pero pensar también cómo se, se veía la distribución de la tierra Los derechos de los gauchos eh, en esa época Pero eh, que justamente hay, hay un punto ahí bueno, a ver, eh, con el tema de, lo, de los infernales, sí, los infernales fue un cuerpo eh, de, de milicias que va a crear eh, el general Güemes, eh, un cuerpo especial si se quiere, porque estaban la milicia de los infernales, pero también estaba, digamos, la el, gauchos en sí mismo, ¿no? que participaban también de, la, de, la, de las peleas, de, las, de los combates y de las batallas. Bueno, la verdad que, que es interesante, seguramente habrá, sonado, habrá quizás sonado como un poco pintoresco ver por televisión a estos, a estos soldados, a estos gauchos vestidos con su traje típico rojo, con, su, con sus ponchos, pero creo que son esa, esos pequeños gestos que sirven para introducir, por lo menos desde la curiosidad, eh, ¿Qué fue esto de, de los infernales y junto con los infernales el, el rol de Güemes en esta, en esta región? Así que me parece, me parece muy bueno, creo que, eh, insisto, son pasos, son la, la historia siempre es, está cambiante y además también es un campo en permanente disputa. ¿no? Sí. Creo que eh, esto no, por más, a veces hay nuevos aportes, siempre hay nuevas revisiones, críticas a veces algunas cuestiones quedan, son dejadas de lado, y en, en, en todo caso, esta, en esta etapa, eh, la presencia de Güemes en la, en, la en la historia nacional, no solamente enriquece, no solamente completa, sino que, tal como lo, lo decías vos también, eh, pone sobre, lo, sobre el tablero político actual otros elementos que pareciesen que no, que no son no son parte del, del presente, ¿no? Eh, el, acceso a la, el acceso a la tierra, uh -huh. eh, el derecho y la situación de los, de, los trabajadores, de los trabajadores rurales. En algunos casos se suele comparar estos beneficios que Güemes le dio a sus peones con el estatuto del peón que va a sancionar eh, el general Perón durante su, su primer gobierno. Bueno... Algo de eso hay, a veces la, las comparaciones y las analogías en la historia no son del todo correctas, pero, pero sí sirven por lo menos para eh, tener una idea más amplia de lo, que, de lo que son los procesos y los escenarios políticos e históricos en, distinto, en distintos momentos. Entonces, eh, se lo pone a Güemes ahora, lo, lo podemos poner a Güemes ahora, no sea solamente en el plano de el líder militar del general Güemes, sino en un plano mucho más completo, ¿no? mucho, mucho más mucho más profundo. Algo que también pasa con, con, con Belgrano. Yo insisto que eh, situar, hablar del general Belgrano es casi reducirlo a su mínima expresión. Eh, Belgrano, disculpame, salgo un poco del tema, pero digo, me, pero en todo caso tiene pero que, que sí, ver también con ese está momento. Todo con el, unido. Con, esta, con estas figuras. El Belgrano, si Belgrano hubiese sido parte de un orden político ya establecido, la preocupación que él tenía por la economía y sobre todo por la educación, creo que hoy no estaríamos hablando tanto de Sarmiento y sí mucho más de Belgrano. Sí. Digo, por, por poner dos elementos de los cuales Belgrano eh, hizo un aporte fundamental, la economía y la, y la educación. Por sí, sí los también proyectos, está lo otro, con lo cual es los la, la bandera, etcétera no Bueno, creo que estas son, estas son la, la, las disputas, los desafíos que tenemos en el campo de la, de la historiografía actual, y más que de la historiografía, también eh, en el plano de este, los desafíos históricos políticos. Tal cual. Un, un historiador francés... Eh, lo decía claramente, ¿no? de, el rol de los historiadores, estar siempre a la par de la sociedad, y decía, tenemos que pensar políticamente el pasado pensando históricamente el presente. Entonces me parece que en ese, en ese vínculo íntimo es donde podemos encontrar la relación entre estos hechos que parecen ser tan lejanos de hace siglos, con, lo que, con los desafíos, las deudas que tenemos en el presente. Tal cual, tal cual. Daniel, ha sido muy amable, muy eh, clarificador tu, tu tiempo aquí para Radio Estación Sur. No sé si Eva, si le querías preguntar algo más. No, decirle también que somos un programa muy amigo de esa reivindicación, de saber que la historia como estaba escrita no, no era siempre completa, y más el aire de la radio, que siempre es es mucha charla hablar de estos temas, es siempre un placer. Bueno, sí, sí, bueno do, dos cositas, dos chicos sí. chiquitos, ¿no? No, no tiene nada que ver conmigo, pero sí con sí con Güemes, ¿no? Obvio. Este Hoy a las, creo que 21.30 en Cinear van, van a pasar un documental, que estos documentales ficcionalizados que se, se filmó hace como dos años, sí. eh, está filmado íntegramente en la provincia de Salta, está muy interesante, aquí ya lo vienen pasando en capítulos, muy recomendable, creo que también eh, en el canal Encuentro va a haber otro... Otra película sobre, sobre, sobre Güemes. Así que se las la recomiendo, por lo menos a la, a la primera. Eh, está, está muy interesante por el aporte también de distintos historiadores, distintas miradas de, desde acá, desde la provincia de Salta. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un gran saludo para todos los platenses bueno y un placer. Un abrazo enorme. Ahí pasaba entonces Daniel Escotorín, ese historiador, y acá donde recomendaba estaba viendo una nota justamente en Telam, donde están los links para ver las notas, están eh, para ver eh, el documental. Ahí Hay un documental, dice Güemes, capítulo 1, El Hijo de Salta, canal Encuentro, disponible en YouTube. También está el documental Martín Miguel de Güemes y las Capitanas del Ejército Gaucho, que dura 17 minutos nada más, también disponible en YouTube. Los pueden encontrar cuando entren, a si entran a, eh, a telam.com.ar, que es la agencia nacional de noticias, eh, están ahí disponibles con el Bicentenario de Güemes. ¿Qué? linda Qué lindo figura y qué lindo volver a repensar todo esto, no repensar la historia y repensarnos como parte de eh, algo que pasó hace 200 años, pero que tranquilamente si nos ponemos a pensar cómo fueron cambiando los mecanismos tal vez de eh, persecución, de hostigamiento a los líderes populares, vemos que eh, hay cosas que siempre se repiten, más allá de que hoy no puedan abiertamente confabularse y asesinar y, y unirse para asesinar dirigentes populares, eh, tal vez lo hacen para sacarle legitimidad, para construir noticias falsas y decir en la televisión a boca abierta cualquier cosa de nuestros dirigentes populares, eh, meterlos presos. Recordemos, ahí nomás al ladito de Salta, en Jujuy, está hace más de mil días Milagros a la presa, una mujer que si hablamos de derechos... Era eh, una de las personas que mejor los, los defendió y los construyó con, con todos los, los, podríamos decir, los cabecitas negras del siglo XXI allá en Salta, y, y todo siempre es parte de los mismos. Es más, yo creo que si nos ponemos a revisar los apellidos de las élites salteñas, jujeñas, eh, o incluso de la provincia de Buenos Aires, eh, nos vamos a dar cuenta que muchas se deben, muchos de esos apellidos se deben sostener en el tiempo y deben ser los mismos que mandaron a traicionar al gaucho Güemes. Así que eh, pensarlo es también pensar, pensar la actualidad pensar los proyectos de país y obviamente reivindicar las figuras que nos den la fuerza y la potencia para entender que somos todos parte de un mismo movimiento, de un mismo suelo y de un mismo pueblo.